Bueno, yo soy bailarina y ahora estoy con un programa que quiero, voy a presentarlo en el Teatro Capitol el próximo jueves 7 de, de este mes, de junio, a las 7 y media de la noche. La obra se llama La ciudad invisible, la torera. Bueno, yo hago danza, ¿no? Toda la vida he hecho danza, danza contemporánea, danza moderna, pero más cercana al teatro me interesa un una forma de expresión del cuerpo, pero el escenario, todos los códigos que nos puede enriquecer con la danza teatro. Es que la estrené hace más de 24 años, algo así, con el mismo director. Eh, y este personaje, nosotros le hacemos un tratamiento especial, porque Anita Bermeo, conocida como la torera, vivió aquí en Quito, caminó por plazas, calles, zaguanes eh, y, y chorreras y por todo lado. Eh, junto a cuatro generaciones, ella vivió en la década de los 60 70 fines de los 60s, de los 70s, y murió en el 82, 84, por, por, por el 80, ¿no? Entonces, eh, es de esos personajes queridos de la ciudad de antaño, ¿no? que en la memoria de la gente joven ya se va perdiendo, pero está en la memoria de, de ese imaginario colectivo que se mantiene, ese personaje querido que vivió entre la locura y la cordura. ¿no? Entonces, momentos de lucidez o, o momentos de su propio... De su propio mundo imaginario de ella, ¿no? esos mundos que creaban, y eso nos permitió hacer una obra a partir de unos estudios de la interestética y la quitología con Ulises de Estrella, Sara Palacios que es de escultora, Guillermo Echeverría que es el fotógrafo y otro equipo de trabajo para repensar qué significan estos personajes en la ciudad es decir, no traerle al escenario como, una, como un disfrazarse de ese personaje sin tomar la esencialidad y la vida interna de ella y qué significó y qué significa para nosotros estos puntos de identidad, ¿no? de, de esta locura de esta mujer pero que atrás de eso hay otros significados que nos dice de una ciudad sobre todo, que es capaz de tener relaciones afectivas entre los seres humanos y capaz de redescubrir la ciudad con unos códigos que están allí, dormidos o que otras personas no lo pueden ver. ¿no? Esos códigos hacen que, que, sea, que el ser humano de la ciudad se apropie de aquello, tenga una identidad, tenga un sentido de ciudad, ¿no? de ciudad afectiva, de ciudad, de, de, de esa tradición, no como una tradición que tiene que quedarse, sino una tradición que puede moldearse a través de, de aquello que nos habla de, de afectos, ¿no? de afectos, de sentidos. Eh, Anita Bermeo La Torera, en mi obra, tiene una dramaturgia en donde ella, eh, primero, enloquece de tanto amor a su ciudad, pero también eh, ese paso a la locura, esa locura, es porque no quieren normalizarse en una vida que viene más, más uh, moderna, digamos, ¿no? Eh, si esta, esta este modernismo a la ciudad le, le trae un poco varios códigos de, de desorden, de violencia también, de, de peligro y es una ciudad que va entrando a una modernidad en donde el cemento, el cemento tanto de los edificios, que bueno, en los 80 no había edificios tan altos, pero ahora sí, Estos, uh, este cemento también nos va quitando ese, ese ser humano que es capaz de reconocernos y más bien nos trae de por medio un, un mundo de violencia, ¿no? De violencia, de peligro, de agresión, de, de, de agresión de unos con otros, ¿no? Anita Bermeo La Torera y nosotros hacemos la obra con la poesía de Ulises de Estrella. Anita Bermeo, ¿no es cierto? Eh, ella creía vivir en un mundo y hacía que ese mundo exista, ¿no? Uh, entonces ella era muy querida por la ciudad, era muy festejada, muy reída de, de, su, de ella también, de su mundo estrafalario ¿no? de ponerse todos los colores juntos. Uh, Ulises de Estrella dice, con tantos colores pero sin toro ni banderilla, ¿no? no tiene toros ni banderilla ni haciendas ni casas. Ella de alguna manera es un ser marginal pero sin embargo tiene ese mundo que ella construye, ¿no?, que ella construye. Y nosotros en la obra le traemos el espíritu de ella, ese mundo interno de ella. Y bueno, también hacer el tratamiento de la locura nos lleva a entender que a veces eh, la locura, como alguien decía, no es una enfermedad, eh, lo que decía Foucault también, la locura es un espacio en donde el ser humano no tiene otra alternativa más que entrar a ese estadio, ¿no? entrar a ese momento. Pero también, ¿qué pensamos de esa locura? Si ella también cuestionaba lo político, cuestionaba lo social, ella todo el tiempo estaba preguntando por y cuestionando todo, cómo, cómo el país está funcionando desde, desde esas estructuras políticas que finalmente no resuelven, no, no están resolviendo lo, la demanda de esta sociedad, ¿no? Sí. Invitarles, ¿no? Invitarles a que vengan el día jueves, jueves 7 de junio a las 7 y media de la noche, en el Teatro Capitol estamos ahí con los brazos abiertos de este encuentro maravilloso, este encuentro humano entre un personaje que ya no está pero que le volvemos a traer acá, le volvemos a poner presente, le volvemos a encarnar para decir que de alguna manera lo que necesitamos en la ciudad son estas relaciones de afectividad estas relaciones de apropiarnos de nuestros códigos simbólicos muchas gracias